La cartanilla, saliendo, matar, entramos, salimos y matamos. Listo, en el chat, Meme, bueno, uy, me ¿qué pasó? me impostor me el Sí. Eso. es bien, bien, no era impostor. Bueno, soy impostor y puedo ver monstruos por delante bueno, casi me ven que soy sospechoso. Tanto cosué porque tiene que cargar mucho. tiene que ir por ahí pero hagamos que, que cosas a ver con el otro lado Bien. me cerré solito Ah, cierto que tengo una canta ¿Cómo puedo matar personas? Ay. Sobre todo con esa. Laudito. Para dormir que maté. Y ganamos. No entendí nada. Ah, salimos del juego escondidas sí escondidas vale vamos. bueno, acá no, por Tú, turu, turu, come como que vamos si escondidas bien La escondidas gracias bien entendí nada chicos, ni si, no, sí. eh, no me importa Ni eso ¿No importa? Ah, no sé Sí Ah, va a dar cuenta ¿Cómo que importa? ¿Un naranja voy a poner? ¿Tontito? Uy, lo no tan... Pos Mascota Disfraz Uy Me gustó mucho esa cosa Sí, tienes razón Quiero un... Sí, un monzanito O ¿El cosito? ¿Qué comento? Uh... Nunca te tocó el diputado Chicaro Ay... ¿Por qué se puso eso? No... ¿No? No, no entendí... Te Derretó... Derretó... No, no, sé... Derrotaron Mira, son dos flechas, ¿Pone? chicos ¿Quién dijo? No me acuerdo... Bueno chicos, salí de la partida por es cosa? salí de juego y hice un partido. Quiero una, una partida nope. Por eso esperaba Hola Kat Ah chicos eh, acá vino el Daniel pot Hola Me bueno. dijo tonto el damier Total de... Me tocó dos veces. No, no sé. Sí, dos veces. Espera. Cuando yo me muero al Catanilla, vale. Vienes, sale. Vienes al salón. El sabotaje y listo. <risa> bueno, ah. chicos. Ah, Termino el auditorio. Mira. bueno con el mío azul o con esta es no doctora turu comer mi comerciante saludo para y canal se llama hamong us pues... menos. Menos. menos menos menos menos pre pre me no se llama, eh. sí, ya te dap dap Oh, eh, what? up-dap. Y con esta para el... dap dap Bueno. Qué sí, rata. Te... Bueno. Qué sí, rata. Todo bien, tan rápido viene, viene... vino celeste TOP TOP Luna me dice, me muero A ver Así... no Así... no te escribe tonta Se escribe tonta Se escribe tonta Vos Bueno Listo Voy a crear una partida vayan. No. Trollino. Oh, sí. trolino. Si, sí, siempre se me tiene que mover tan Impostor, impostor, impostor. ¡No! No, son cuatro. Qué tonto. Mm. Ahí no estamos contentos porque... ¡Ay, chicos! ¡Chicos! ¡Chau! Chico. ¡Cuatro! Chico. Chico. Chico. No. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Uh, chicos, chicos, qué le pasó? ¿Qué, pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, chicos, se me cayó algo. Estoy. Oh, se me cayó algo. Se rompió la pantalla. Uh, carne. Qué tontito. Se me cayó la pantalla. ¿Ahora qué hago, chicos? ¿Cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a matar personas? Así cosas. ¿Y cómo ¿tú? Ah, si lo rompo la pantalla, también cambiar no Seguro. No Estoy vivo. de Estoy vivo. Estoy mirando. Yo. Bueno. solo, ah. chicos. ¿Qué? Trollín. Tú, tú, tú, come comerciales. Ah. Ah. Yo soy al impostor. Ah. Bueno, pues sí Ah, sí Otra No Sí Ah, qué tonto Bien, vamos a montar A Trollino Vamos a montar A trolinazo. Salvamos a Tolino sí. Vamos con esta. No. no, no me jodas. Yeah. Bien, no te maricas. No. busco Numbo, Nup. Sep, tonto. A ver. Hola, hola, chicos. Tutorulti. ¿Por qué no me toca el impostor? ¡Me mataron! <ríe> no, no sé ni nada Sí No sé por qué pasó Mi Papá Papá Nos ganaron, ganaron. Nos ganaron, papá Tontito Sí, tontito seguro. Vamos a comprar dinero y seis y yo tengo todo completado sí. bueno tonto a ver vamos a hackear. 5 6, 7 8 bueno adiós chicos este es otro video. suscrito al canal eh, nueve. Espera, espera, la intro aún no. Eh... Chau. No, no, no, no, no. Eh... Chau. Vale, dejo de... de... de, de.